hola cómo estás yo soy henry castellón y para mí es un gran gusto saludarte en este video se muestra cómo convertir archivos de pdf a archivos de word desde microsoft word de forma gratuita y sin tener que pagar nada para ello debes seguir los siguientes pasos paso número uno abres la aplicación de Word. Número 2. En el menú seleccionas insertar. Número 3. En texto te colocas sobre la opción objeto. Número 4. Seleccionas la flechita de al lado. Número 5. Eliges la opción insertar texto de archivo. Número 6, selecciona el archivo de PDF que deseas convertir. Luego la aplicación de Word realiza la conversión. Como pueden observar, ya el archivo de PDF ha sido convertido a archivo de Word y está editable. Si te gustó el video, apóyame con tu valioso like, compartiendo por tus redes sociales y suscribiéndote al canal. Si deseas que haga un video, para convertir archivos de PowerPoint, Excel, Word e imágenes a archivos de PDF, escríbeme en los comentarios. Saludos y hasta pronto.